Hola youtubers de YouTube, en este video tutorial les enseñaré cómo instalar el programa de Loquendo con la voz de Jorge, bueno sin más preámbulo comentemos. Primero antes que nada descargarán los dos ficheros que los encontrarán en la descripción del video. Una vez descargados los ficheros los movemos, y los pasamos al escritorio, para que de ahí los extraigamos. Y ponemos la contraseña que se encuentra en la descripción del vídeo. donde bueno en mi caso yo no extraeré el fichero porque ya lo tengo jejeje pero ustedes lo extraerán, una vez extraídos los ficheros instalan el texta y le ponen el serial que viene en el fichero. Jorge eres un pendejo. Cállate, hijo de puta. Bueno perdón por la tardanza es que fui a enterrar a un viejo amigo. Una vez instalado el Sextalow entramos a la carpeta que contiene las voces e instalamos las voces deseadas. Que en su defecto serían estos archivos. Los archivos. Una vez instaladas las voces instalaremos el crack o parche que se encuentra en la carpeta de las voces, copiamos el crack que es el archivo 26 6DLL y el archivo PAX.exe y se meten a archivos de programas y de ahí a lo cuento y de lo que a LTTS se los archivos y los reemplazan. Una vez reemplazados los archivos usan el crack que en su detecto sería. PANX.S .se y lo ejecutan y listo ya tienen el encuentro con la voz de Jorge bueno espero que este video tutorial les haya servido y gustado, denle like y suscríbanse si se les pide 3v4 bis 3d0n.